Obtener una URL personalizada para tu canal. Vemos cómo puedes conseguir una URL personalizada para tu canal de YouTube. Una URL personalizada es una dirección de internet que conduce a tu canal, y que está configurada a tu gusto. Esta URL se mostrará como ves aquí, youtube.com aquí tu nombre, o youtube.com c aquí tu nombre. Para definir esta URL, YouTube permite utilizar mayúsculas y acentos. Cuando creas un canal, YouTube le asigna una URL basada en el ID, el número de identificación de canal único de YouTube. Para buscar la URL actual de tu canal, debes acceder a YouTube Studio y en el menú principal de la izquierda, elegir Personalización. Después, en la parte superior, clic en la tercera pestaña, en Información básica. En la sección url del canal, verás la url, y tendrás la opción de copiarla o eliminarla. Ventajas de tener una url personalizada. La personalización permite usar urls más cortas, y que por lo tanto, son más fáciles de recordar y compartir. Además, si estás utilizando tu marca en la URL, te sirve también como soporte promocional, puesto que esa marca es una parte visible de la dirección de Internet que puedes compartir con tu comunidad. Para personalizar la URL, puedes usar cualquier combinación de números y letras, con mayúsculas y minúsculas. También puede representar el nombre de tu canal, de tu usuario o tu dominio web, siempre que lo hayas vinculado al canal, y YouTube lo haya verificado. La URL personalizada de nuestro canal es youtube.com, barra, y de las buenas. Requisitos para personalizar la URL. Antes de crear tu URL personalizada, tu canal debe cumplir estos requisitos. Tener más de 100 suscriptores. Que hayan transcurrido al menos 30 días desde la fecha de creación del canal que hayas personalizado la imagen del canal, subiendo una foto en el perfil, y una imagen para el banner de la cabecera principal. Cómo configurar una URL personalizada para tu canal. Es posible que veas una notificación en el panel del canal, indicando que has alcanzado los 100 suscriptores, o que recibas un email de YouTube comunicando que puedes personalizar la URL. En cualquier caso, cuando veas que está disponible esta opción, sigue estas instrucciones. Primero inicia sesión en YouTube Studio. En el menú principal situado a la izquierda, selecciona Personalización. En la parte superior, clique en la tercera pestaña Información básica. En la sección URL del canal, selecciona Configurar una URL personalizada para tu canal. Aquí verás la URL personalizada que propone YouTube, aunque puedes modificarla a tu gusto. Por último, clic en Publicar, y después, en el banner que muestra la URL que acabas de elegir, clic en Confirmar. YouTube te permite eliminar una URL personalizada y solicitar otra distinta un máximo de tres veces al año. Esto es todo. No te pierdas los tutoriales de nuestro canal. Suscríbete para estar al día y comparte tus dudas abajo en los comentarios. Te contesta muy rápido. Gracias, Gracias por, por estar, estar aquí compartiendo, aquí compartiendo tu, tu tiempo, tiempo con, con nosotros. nosotros.